Hola, soy José María Regalado y esto es Inmersión TIC Academy. Esto va a ser un nuevo vídeo del curso de formularios de Google. En esta ocasión os voy a explicar cómo podéis enviar vuestros formularios, qué diferentes vías disponéis y además cómo invitar a otras personas a colaborar en vuestros formularios. Así que no esperemos más y empecemos suscribiros al canal activar las notificaciones y también podéis suscribiros a mi canal de telegram donde cuelgo las entradas de mi blog los nuevos cursos en la academia y también los vídeos de youtube por supuesto vamos a ver cómo hacer llegar nuestros eh, cuestionarios o formularios una vez los hayamos eh, editado. Vamos a ir a la parte superior derecha y le vamos a dar a enviar. En enviar nos va a aparecer este cuadro de opciones. Vale, voy a dejarlo un poco. Así ah, se ve bien bien. Eh, Cómo podemos enviar nuestro cuestionario? Por un lado, podemos enviarlo por correo electrónico. La primera opción ponemos aquí. Definimos el correo electrónico de la persona a la que va a ir destinada. Bien, asunto, ya nos viene por defecto, como el título, mensaje, te he invitado a que rellenes un formulario, podríamos personalizarlo y poner lo que queramos, y podemos incluir el formulario en el correo electrónico, es decir, que esté insertado, que directamente desde el correo puedan contestarlo. Eso es una opción, le deberíamos enviar y se enviaría el correo. Bien, otra opción es enviarlo a través de un enlace o obtener un enlace y hacer lo que queramos con él. Con este enlace o con su enlace acortado, eh, lo que vamos a poder es copiarlo y lo vamos a poder copiar en un correo, enlazarlo con, ah, mediante un, pues un, un, hiper, un hipervínculo en una página web, en, en un correo en sí mismo o en cualquier espacio que nos permita hipervínculo y eh, es una forma muy sencilla. O podemos insertarlo, en embeberlo o incrustarlo según lo, lo queramos llamar. Es lo mismo, nos da este código básico de iframe e para eh, insertarlo en nuestra página web. Por ejemplo, si es un WordPress, pues si usáis el, el sistema modular, el Gutenberg, eh, solo tenéis que, que utilizar la opción de HTML o la antigua pestaña, si usáis el editor clásico, la antigua pestaña HTML, pegáis este Frame y eh, en la visual lo va a reconocer con, con lo que es el, el formulario, para que directamente quien entre pueda cumplimentarlo. Con el hacho y con el alto vais a ver que vais a poder ir jugando, fundamentalmente para que quede bien insertado, porque si no eh, va a aparecer una barra para hacer scroll, para subirlo y bajarlo, y es bastante incómodo, lo suyo es ajustar los tamaños, eh, no obstante, bueno, cuando se adapta a las distintas pantallas puede variar, bueno, es jugar con ello. Eh, luego también nos da la opción de enviarlo directamente por Facebook o Twitter, y, bueno, eh, otra recomendación eh, es que, por ejemplo, si es en un contexto físico eh, para jugar con, bueno, algo parecido a la realidad aumentada, aunque en realidad esto es tecnología del siglo pasado, copiamos este enlace y creamos un código QR con él, ¿vale? Le podemos dar a, eh, si ponemos en Google crear QR nos van a salir, por ejemplo, pues, no sé, este mismo generador QR pegamos aquí la url pegamos generar código QR y ya con este código QR la gente a través de su smartphone va a poder eh, rellenarlo. Esto es una buena opción para usar en, en slides, en presentaciones, en cartelería y cosas similares. Entonces, bueno, eh, por último, ya que estamos en el mismo punto, cuando lo que queremos es añadir colaboradores lo podemos hacer desde aquí, añadir colaboradores lo que hace es que las, las personas que vamos a añadir eh, van a poder modificar nuestros formularios si le damos un rol de editor. Eh, y bueno, pues en definitiva, hacer un trabajo colaborativo ¿no? de gestión de estos formularios. Cuando añadimos a la persona, le damos que se notifique por correo, podemos personalizar el mensaje y bueno, pues eh, aquí nos da una alerta. Los editores podrán ver y eliminar las respuestas del formulario. Esto es para ver en este rol de editor qué nivel de acceso le vamos a dar. Podemos modificarlo aquí arriba a la derecha. En, en, en la rueda de entrada y decidir si los editores pueden cambiar permisos y compartir esto eh, en realidad es mejor quitarlo salvo que se quiera dar un uso completo si es solo por ejemplo una colaboración para hacer correcciones o analizar los resultados del formulario no es necesario ni que tengan un acceso eh, de, de, de edición completo ni para compartir ni cambiar los permisos y luego que los lectores y comentadores pueden ver la opción para descargar, imprimir y copiar. Vale, esto también bueno pues podemos activarlo o desactivarlo. Bien, eh, ¿qué más podemos hacer? Aquí le daremos a enviar y poco más os puedo contar. Eh, estas son las opciones. Y luego sí que quiero que reflexionemos que en este apartado de aquí, en la rueda de entrada, en configuración... En base a lo que configuremos aquí eh, pueden ver una serie de cosas u otras las personas a las que le hagamos llegar el enlace hay gente que me dice bueno, aquí en el canal ha habido preguntas de todo tipo vale de, por ejemplo no es que lo envío y la gente ve los resultados pues es que hay una opción aquí en cuestionario que pone que eh, justo después de entregarlo ven los resultados o que las preguntas que, ha eh, que, que te han respuesto eh, que, se, que se vea la, cuál es la opción correcta. o bueno Hay una serie de, de configuraciones que tenemos que estar al tanto. O es que a la gente le piden correos. Bien, puede que estemos pinchando en recopilar direcciones de correo y se lo exigen, entonces dejan de ser anónimos. Esto hay que tenerlo presente cuando hacemos el formulario. Eh, limitar a una respuesta implica que la gente utilice una cuenta de Google, si no, no se puede eh, no se puede hacer esta limitación, por tanto eh, también es algo que me han preguntado a veces, oye, que es que les, sin tener una cuenta de Google, ¿no se pueden responder los cuestionarios de Google eh, Docs? Sí, sí se puede, pero tienes que quitar esta opción, no la utilices bueno luego el, el saber si se puede editar después de enviar o ver los gráficos de resumen y respuestas de texto esta es una de las preguntas que se ha repetido bastante en el canal eh, la gente es que está viendo los resultados de todo el cuestionario desactiva esto importante y nada más con esto va a cabo esta es la forma de compartir y saber que estás compartiendo con los cuestionarios con los formularios de, de google recuerda si te ha gustado este vídeo pincha me gusta compártelo en las redes suscríbete al canal activa las notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo